goya Uno de los mejores también para mí. Sí, es duro, rapeando de duro. Se desahoga en contra de Osuna y Anuel. Tú ves que él puede tener razón, pero se ve feo. Usted tiene como que esté tirándole. Oh, para arriba tú entiendes está en baja ahora eso es dónde así. vas a sacar tal y un millón de dólares para Day? eso es así porque imagínate tal y Goya Juan Miguel Villar conocido como tal y Goya simplemente Goya rapero dominicano de trap latino criado en la ciudad de New York a través de de un live de la red social Instagram, se desahogó en contra de los boricua Osuna y Anuel. Junto con su live, publicó en la Histories e una foto de Osuna con la bichota Carol G. Se puede poner eso, lo que él dijo, vaya a ver. Pon un chin de sonido a ver. Y se pasaron. A mí no me quiere mi hermano, no me quiere nadie. Yo estoy en olla, no tengo carro, yo soy una mierda. Tato. Ustedes son los dioses. Ustedes ahora son los más hermanos. Dos tigres que se estaban matando hace dos meses. Tirándose manitos puya que de hombre. Eso no se le hace a ningún hombre. Ok. Mi gente, ¿tú quieres saber por qué todo el manito se estaban tirando? Porque ellos son, en verdad, en verdad... Hermano hasta de leche. Son hermanos de leche. ¿Ok? Emma, you fucking bird. Señores, ¿no? Ahí dicen unos, unos, varios, varias malas palabras que no podemos poner aquí. Y qué manito, ¿eh? Wow, ¿eh? Bien, adivinó el hombre allá. ¿No? Señores, ahí está ese lío. Bueno, bueno. Señores, vamos a pasar a otra información. No hay que dejar esos líos ahí. Como fuerte, fuerte, ¿eh? Flaco ten esa.